Ciertamente, la parroquia es la estructura que más puede acercar al pueblo la vida de Dios en Esa es la gran responsabilidad de un y de una comunidad. Ustedes verán que la vida de la comunidad, pues la subimos por el actuar de Dios en la historia. Era muy difícil meterse en su centro. Al ver cómo fue la historia, que llamamos historia de salvación, se constata que son personas distintas que salen de sí mismas a relacionarse y esta relación la lleva a una comunión total con Dios. Eh, personas que se donan, no es para poder nacerse, sino para donarse. Seguimos. Esto, la Iglesia ha querido este misterio. De Trinidad es la fuente y el modelo del ministerio de la iglesia, así lo dice el documento de Agua Entonces, a una iglesia le, le corresponde la estructura parroquial, salir a relacionarse con otras personas con un plan, con una misión. Y la misión es realmente lograr la comunión de Dios con su pueblo tiene sus miembros entre sí, pero en una actitud de desinterés total. Esto hace que el vocablo parroquia a veces no es suficiente para extraer toda la riqueza de esta que acabamos de decir, al grado que no es pues un problema del término, sino de la riqueza que hay. Vamos a ver el término. El término, los especialistas, la... En realidad, traduce la palabra para que es para la griega, donde se desprende paroquía, común vivir juntos, ser extranjeros habitar cerca, estar de paso, tener una presencia pasajera. No hay que olvidar que esta palabra empezó alrededor del año 500, o sea, que hubo 500 años antes que se llamó de otra, de otra manera esa realidad de hacer la vida de Dios en el mundo. Pero a partir un año 50 fue la palabra que más se usó. ¿Y qué pasó? Que la historia de esta, palabra, de esta palabra tampoco ofrece suficiente sustento para la riqueza tan estupenda que viene ahí. Entonces, tenemos que ver un poco de esto. Era pues. El obispo que estaba en la ciudad con su clero, que tuvo distintos nombres, desde el de los Nadevices, desde el clero de los rodeados, y el obispo mandaba a los pagos, los ranchitos a un clero para que fuera a administrar los sacramentos. Y como la gente veía que pasaban unos días y luego se dieron los permisos se aplicó la palabra quién, o sea, el que pasa. El que pasa es que se quede en una casa, dormir un día o dos, y luego sigue a la otra, al otro pueblo para hacer lo mismo. Y poco a poquito donde el Señor que pasaba, que se quedaba la gente de ¿no? pues la casa del que pasa, paroquín, la casa del es que está de vecino, un del vecino, a veces es ¿Y qué sucede? Pues que se detenía a administrar sacramentos. Él iba a lo más Preguntaba cuántos son de bautizos, cuántos, hay que los sacramentos de, de, de, de iniciación. Y sería al siguiente pueblo. No lo sé. Con esto entonces comprendamos que poquito a poquito algunos que Puedo hacer lo mismo, me puedo quedar más tiempo aquí en la casa para que una vez aprendamos un territorio y ya estoy de regreso, con usted tenía un mes, un mes, si sí. sí, queda, y yo a fortalecer una estación donde me quiero para atender todo el territorio que en un momento dado tengo que visitar y antes de la de pasar. Poco a poco, esta práctica de estacionarse, pues, era la casa del que pasaba la parroquia y de esa manera él empezó a llamarse paroquía parroquia a esa casa y poco a poco se hizo pues también dentro porque ya se quedaba ese que pasaba y desde entonces empezó a tener un carácter sedentario porque él esperaba el paro en ocasiones día. y esto hizo que gran parte de la estructura empezó a ser centralizada por eso nos vamos un poquitito antes siquiera 400 años antes de cómo se llamó esa estructura que con el tiempo se llamó para y vemos que antes se usó una palabra hebrea que luego se hizo griega en los primeros años del cristianismo que se llamó en griego y en, perdón, en el griego y en en, griego, en hebreo catalán y, y en griego Veremos cuándo cambió el nombrecito de Efesía. Y es allí donde vamos a ver un poco la ¿Sí? historia. Cuando empezaron a tratar, no a pero a inspirar la vida de Dios en la vida, empezaron a relacionarse con las personas de a tratar de armar una comunión, una comunión que sirviera, que fuera generosa con su A esto se añadió que unos sabios que tradujeron la Biblia hebrea, cuando vieron la palabra cajal, empezaron a decir, ¿cómo la traducimos? Y fíjense que unos años antes de Jesucristo, lo lógico es que cajar que significaba. Dios convoca a asamblea a su pueblo, lo hubiera traducido en el griego como sinagogué, sinagoga, sinagogué. No, lo tradujeron como veremos adelante por otra palabra. Por lo pronto ahí tenemos testimonios en distintos textos de, la, de los hechos de los apóstoles, sobre todo, ese espíritu que se para, en su incipiente reflexión, a vivir la vida. que unen a tiempo donde se hablaba griego. Si hubieran llegado con la palabra Hebrea, cajal no nada. Entonces, tomaron la palabra de la traducción que había de la palabra Hebrea y vieron que era lo que hacían los griegos en sus familias para reunirse periódicamente, diversidad de personas que acordaban y cómo iban a hacer para vivir en paz en la familia que era ampliadísima, porque era, como todavía en nuestro que sucede, el papá, ella es, tiene ahí a su hierro con su hija, a su nuera con su hijo, después tiene a mi hijo y a las mamás, y también a veces tenía huéspedes en el mismo territorio, y eso era la familia, que requerían como pues para funcionar bien en la comunidad entre decir, es una palabra civil entre sí y los traductores de la Biblia recuerdan aquellos 70 de Alejandría en lugar de haberlo traducido por sinagoga, que era lo templo de Saratía de la no, prefirieron usar el término civil entre sí y se llamó ese es el grupo doméstico de una familia muy ampliada. Y fue cuando a los que días se les envió. ¿Y qué sucede? ¿Qué dijeron? Pues nada más vamos a usar esta familia grandotota de miembros y de huéspedes y de esclavos, y también a veces hasta miembros del mismo tipo de trabajo que tiene el dueño de la casa, el padre familias como le llamaban, y hacemos la iglesia de la iglesia de Dios. ¿Qué mejor que una vez aprovechar esto y baneando y Pablo ¿eh? le pone nombre le dice que es la e catoicón eclesia que ahí viene la traducción le pone la iglesia que se reúne en una casa eh, eclesía, eh, le, pone, le pone las familias que se reúnen en su casa empieza a cambiarle el sentido <segurra> a lo que ya hacían en el mundo griego para darle ese carácter es que hoy llamaríamos incultural. Le pone esto que es la iglesia de Dios que se reúne en una casa. Pero ¿qué pasó? Que a la traducción, cuando ya hablaron a latín, le gustaba la iglesia doméstica y así lo tradujimos en el español, iglesia doméstica. ¿Y qué sucedió? Que el concilio Vaticano II, en la ley, en la comunidad, a, a apostólica la posibilidad del número 11, sí si dicen que la familia nuclear, o sea su papá, mamá e hijos, se parece a la iglesia de la casa, se parece a la iglesia de pero nunca dicen que es la iglesia de los que se casen. Pero el Papa Juan Pablo II, cuando vino a la La familia nuclear es la Iglesia de la este. Y hubo muchos movimientos por hacer de la familia nuclear una expresión de la dignidad. Así las personas que se relacionan para armar una comunión de decir la su padre. ¿Y qué pasó? Pues es muy difícil decirle al Papa: Oye, al Santo Padre, recuérdense de San Pablo. Pues para no tener ningún roce con nuestro Papa, con Pablo II, no, lo que se hizo fue llamarle pues con la traducción a la iglesia de casa. Hoy yo tengo mil iglesias domésticas, ah muy bien, son las del movimiento familiar que se, llengan, que se llengan, pero la parroquia trata de ser una iglesia de casa. ¿Qué pues, constituye una iglesia de casa? Pues más o menos lo que antes era de vista de visita, como una familia demasiado amplia Y con esto que viene que la iglesia de casa, pues viene siendo una célula de vecinos que se juntan en un mismo barrio, en una casa de un mismo barrio, y deciden su propia agenda. Algunos dirán, ¿y por qué su propia agenda? ¿Qué no les mandan de la central? Un un programa. Fíjense que ahorita viene, que se si gusta seguir, que a esa reunión de vecinos, que tienen una casa de un católico que prestó su casa para vivir a sus vecinos, llega gente de toda cara. Llegan esotéricos, otros que ya reciben a un protestante su casa para recibir la vivienda, reciben también gente antirredictable. De, de como otros católicos o como otros que tienen una manera de ser católicos a nivel de hotel se hacen su propia religión entonces es muy difícil decir pues fíjense que yo no puedo ser católicos no, es preguntar que como decíamos de qué quiere que quieren ir a venir pues, diría, pues si no nos conocemos, vamos a presentarnos aquí el elemento católico que es el mundo de la casa Esto hace que esto sea, sobre todo, para gente alejada, Gente que ya ha al atento en una ciudad, para que ya no va, Y que ya está en otros espacios donde encuentra respuestas. Y por eso el es cristiano que en esa casa es consciente de que no se lo lleva nunca durante. Acuérdense del de lo que dijo Marcos, que fue muy cuidadoso en ir despacito haciendo que la gente se encontrara con Jesucristo. Las partes puras de la pasión y del entrego y sacrificio las llevó hasta una segunda parte de su Evangelio, porque lo, lo que creía era irnos acertando. Ustedes comprenderán que esas casas son de la parroquia. No es un movimiento de la parroquia. La gente se dice, el aire, Esto es su casa, que se conoce el Señor cura dicen, pues somos de la iglesia de San Francisco a veces en la nombres de otro tipo se dice es la iglesia de Pepe la iglesia de la calle Pompeu. no hay pues un determinado nombre y el barco empieza a ser vitalizador de esos católicos que restan su casa y no preguntan a vecinos que ya no son precisamente de nuestro destino Por eso vamos a describir una iglesia de casa. Ahí se sientan bautizados y a veces no bautizados. De distintas culturas religiosas. Y periódicamente se reúnen en una vivienda, a veces cada ocho días, a veces cada quince, a veces cada mes. Que si sí aceptan casi todos la propuesta de la Biblia, porque lo consideran un libro de bastante sabiduría. Hay grupos que no han aprendido a aceptar la Biblia. Y ahí es donde el católico se aguanta las ganas, pero poquito a poquito va a ir al menos preparada. No la abre porque sabe que si la abre, venía tres o cuatro, sino poquito a poquito va dando de ella. Y poco a poco se abre y paulatinamente se va experimentando un descubrimiento de la palabra chacal. Y sobre todo porque los rostros actuales. Son los pobres, los rostros de Cristo y sus Dios. Ese dato, como que sí le gusta a todos los integrantes que asisten, aunque no profesen, siendo bautizados, porque todos son bautizados, todavía todos son bautizados en México, pero ya no tienen el sentido de eso. ¿Cuántos tipos de iglesias de casa uno puede hacer en su paro Ahí tienen la misma. La más facilita es. Cuando, como veremos enseguida, cuando un ministro, la tercera que está aquí, cuando un ministro de la comunión, entra a una casa de atentados, que la única católica practicante es su mamá, su papá, y que hijos, que ahí está costado. Enseñar al ministro que el barco que sea a la izquierda, a ver, no se vaya a la derecha, como los años, cuesta, pero logra un principio de iglesia de casa, como espero veamos. Ahí tienen la más conocida entre nosotros es en la comunidad de de base, pero también la religiosa popular, otra que es conocida es la carismática, la de papás y mamás catequistas es muy útil y en la ciudad es la tiene más pegue veremos por qué. También hay de sectores, por ejemplo hay colonias o comunidades o multifamiliares donde todos son carteros, todos son oficinas son mariachis. Entonces allí es un sector la comunidad 1 más uno y la celebración dominical este la ausencia del presbítero y la virtual comedia. Imagínense cuando una parroquia tiene en, en las calles, en los edificios de la ciudad, una de sus iglesias de casa, que empieza a hacer en ocasiones más el número de los que van a iglesias de casa que los que van a tema. Seguimos. Vamos a empezar con esta que les decía verbo, vamos a recorrer un poco a un ratito, porque es un ejemplo, porque es la más sencilla con la que uno empieza en la barrocha. Seguimos sí, muy bien. El dolor, no se imaginan ustedes lo que despierta el sentido religioso. Sí. Entonces el ministro descubre que el enfermo no es su objetivo primero, porque el enfermo sí está como un El resto de la familia que mientras está con la comida también, mismo o la ropa, comiendo los motores, se convierte en sus de motores. Entonces ve al enfermo como un mal. Y es entonces cuando aprovechando el se va y se sienta a los pegores o lo que quieran y empieza a tratar de un problema que origina en el enfermo y qué sucede hay ministro extraordinario le llega un taquito a que está la diciendo, mi mujer que de los hijos de de los hijos y los hijos de amigos hijos no los el otro se mete la el otro se va y ya, seguimos, entonces empieza a dialogar de 5 a 10 minutos, la reunión es cortita, pero empieza a muy oiga, fíjense que la semana pasada fue una casa donde su sobrinar un peor a la mamá, usted yo no sé, ¿por qué creen que somos así?, ¿por qué dicen que está pasando? Y luego él de su rojo pecho le dice, pues fíjense que yo veo la pasar la escritura y hay un en del eclesiástico que dice que ni la a sus papás se le adoran los pecados. Entonces yo digo, ¿y qué Y luego dice, no me acompañan a sus papás. No, hay que empezar como siempre. Pero poquito a poquito, no? empieza este dividido a otro ejemplo. Uno tiene sus catequistas en la mano, que es el siguiente en eh, iglesia de casa que no cuesta tanto trabajo porque todos los papás quieren que su igual a la primera comida es un problema por cerros el primer trabajo de decir demasiado pero no aceptan al final porque quieren algo de eso. seguimos que sucede que lo más trabajoso es que la catequista que está en la parroquia en los salones de la parroquia acepte salir y no hay que que la última vez que salió la parroquia en México fue en el 1746 más o menos. Porque acuérdense que a todos los reyes que sí sabían que tenían estaciones, misiones, pues en España nos dijeron, nos dejan las parroquias a los dioses. Y los reyes fueron a un momento, ahí los encerraron, también entraron los dioses. Ver, pero la, el procesado ya no sale mucho así es que llevamos unos 300 años sentados así es que no se desprende ni por los fieles que van a conmigo ni por el señor oye, ¿la llevamos 300 años que un católico de Villa Dominicana oiga, presta su casa y visita a sus vecinos no eso no entra aquí yo vengo a mí, no me pega más. llevan 30 años sentados. parar un católico que lleva 30 años sentados en el asiento de adelante del templo. No hasta la eso le da un pueblo que no puedo. No lo consigo. Entonces, sepamos que no es nada fácil sacar la gente Y ahora lo hablamos de los patilistas? Lo Lograr que está abra su cultura. Donde vive, oh, bueno, hay que hablar en calado, el tío frente para comenzar. Pero algunos sí salen y empiezan a tocar guardas, porque sabe que en su calle hay muchos niños que no van al tener. Sí. ¿Y qué sucede? Que reúne a los niños primero, porque el papá no entiende todavía quién va a ser el de del Tres meses se reúne a los niños. Pero luego llama a los papás y al reunir a los papás les explica que él quiere que Y para eso él le va a dar la clase a los papás y les para que así le pasen a su hijo la decisión. Y ya vimos donde el papá tiene su hijo y al final de la reunión se le dice a su hijo de la semana que va a decir esto, que va a decir. Y con él va a actuar, va a hacer eso. Y es cuando el papá empieza a trabajar con su hijo. Tarda en trabajar. No crees que la primera vez que no, no soy catequista, papá Nada, tarde. Pero el catequista, que fue con los niños, empieza a dar la bomba. Y los papás se toman. Pero ¿quién no vive toda la chica a la catequista ya Y hace lo que Y Tonito también hace lo que pero el marido tiene rama, o sea, no se va a dar. Y empieza a decir, pero llega otra palabra. No se, preocupe, no se preocupe, adelante. La ciudad limita este voluntarismo del papá. Porque le cuesta el dinero el camioncito, la comi, como decimos, o hay avenidas muy pronunciadas o la inseguridad. Y a la marca va doblando sus maridas. Porque a tres casas de donde vive hay un centro de niños y enfrente está el de papás. Siempre el papá lleva una reunión anterior. ¿Y qué sucede? ¿Por qué? Porque yo la que él fue como adulto y se la va a pasar también a su hijo, pero a nivel de boca con el niño. En fin, el los papás hacen el examen final, a los niños se les dejan. ¿Por qué? Porque el papá es el que va a dar cuenta de lo que ha creado. Entonces es un catecismo donde el papá prende más feminino y donde en el momento que la mamá, casi siempre, le da catecismo a su hijo, hay gente de otros hijos que también tendrán entran al diálogo y a la discusión. Y eso hace que poco a poco, no solo esté llegado al niño que quiera hacer la primera comunión o confirmación, sino a otros miembros de la familia. Con esto ustedes ven que. Son temas de la vida familiar donde en un momento dado son temas que preparan al sacramento que se va a recibir es año Generalmente es un proceso de tres años para llevar esto por los sacramentos de iniciación y por el paso a la adolescencia Esto también en la ciudad es muy importante. El uno más bien, un comprometido católico que le ofrece el Evangelio a un el interés es el único de la familia que quiere interesarse o que se interesa. Y generalmente también son los que tienen horarios no adecuados para las reuniones de la tarde o de la noche. Allí tienen una vista generalmente son gente que trabaja de noche, pero quiere hacer las reuniones. Entonces, un católico lo espera de la entrada de su casa a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y caminando a la calle, si no está segura, le pregunta. Vas a romper. Este, este tipo de grupo casi casi va quedando porque poca gente quiere evangelizarse. Tengo un es Este ya la conocen, seguimos adelante, no hay ningún problema. El este celebrador comunica. Es otro que el domingo, ahora conveniente, entra a una unidad habitacional de 500 familias, 100 familias y pone su visita o su rit donde va a la entrada de la unidad a ofrecer la palabra a nuestro Ese este es escrito por el Papa Juan Pablo II escrito Pastores Gremis donde dice es una asamblea presidida por ministros, ministros, laicos, responsables que beneficia a los fieles del don de la palabra y también de la reunión si es ministro extraordinario o se manda un ministro extraordinario de él y se valora el sacerdocio bautismal de hombre y mujer, que es el profeta, el sacerdote y rey, y se reconoce a la comunidad reunida como cuerpo de Grecia. ¿Dónde es esto? En, la en las grandes unidades habitacionales, cerca de las plazas públicas, en frente de cuarteles militares, que es el tiempo de dar franco al soldado pues con esto resumo hasta que llegamos si quieren un aspergino o cada uno otra son formas de abrir iglesias de casa en la ciudad porque al menos en mi ciudad ya de 100 bautizados el domingo van entre 5 o 7 a mi ciudad. comprendan que el 93 ya nos yendo, 100 bautizados, y vale la pena salir hacer la opinión a base de la comunidad en medio del de territorio.